¿Te gustaría que tu próxima entrevista de trabajo te la hiciera un robot? Hola, soy Nilton Navarro. Hoy te enseñaré cómo funciona Vera, la robot que hace entrevistas de trabajo. Dicen que los robots pueden ser el futuro de las entrevistas de empleo, pero hoy te diré que ya son el presente. Grandes compañías como Pepsi, Ikea y L'Oreal ya han empezado a utilizar la inteligencia artificial para seleccionar personal. A continuación, verás una entrevista de trabajo hecha por la robot Vera. Hola, mi nombre es Vera. Thanks for your time. Right now we will make a short interview. It will be smooth and smart. Are you ready? Yes, thanks. Alright. For a start, tell me how do you grow the net promoter score of your accounts? Well, the net promoter score is basically the tip of the iceberg and my practice is to make customers happy and to keep brands promises. And by the way, what was the best customer service you have ever received? Oh, well, it was with Zappos, of course. I'm doing my best to perform like me too. Now please define the word leadership in one sentence, mm. just without using the word lead. It is the art to inspire people to act together towards the same goal. Hmm, brilliant. Then, if you like this format, what one word would those who know you best describe you with? Professional. Wow, that's inspiring. And what inspires you? Chances to use foreign languages inspire me most. I enjoyed our talk. I will get in touch with you by email by the end of this week. The prosperous day ahead. ¿Qué te ha parecido la entrevista de trabajo? Según sus creadores, Vera reduce un tercio los costes al automatizar la tarea de reclutar candidatos. Aunque la robot Vera ha sido dotada con 13 mil millones de expresiones, las decisiones finales de contratación están reservadas para las personas. Menos mal, ¿no?